Aceptar la voluntad de Dios en todo cuanto nos sucede, según San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio, en su obra La conformidad con la voluntad de Dios, nos predica sobre la virtud y excelencia que es vivir en conformidad con la voluntad de Dios, para así santificarnos. Cómo bien nos recuerda este siervo de Dios, la conformidad con la voluntad de Dios era el ejercicio continuo de Santa Teresa de Jesús, pues no en vano, 50 veces al día a lo menos. Se ofrecía la santa al Señor para que de ella dispusiese como fuera de su agrado. Recordemos aquel poema de la seráfica Santa Teresa de Jesús, Vuestra soy para vos nací, que mandáis hacer de mí. Ahora bien, San Alfonso María de Ligorio, no se conforma solo con hablarnos de las excelencias de esta virtud, sino que también nos explica cómo practicarla. En este audiolibro nos centraremos precisamente en la práctica de esta virtud, siendo lo más fiel posible a las palabras del autor. Dice así. Vamos a ver ahora prácticamente en qué cosas hemos de conformarnos con la voluntad de Dios. 1. En las cosas naturales que acontecen fuera de nosotros. Debemos en primer lugar conformarnos en las cosas naturales que acontecen fuera de nosotros, como cuando hace gran calor, gran frío, llueve, hay carestía, peste, u otras calamidades. Guardémonos de decir qué calor tan insoportable, qué horrible frío, qué desgracia qué mala ventura, qué tiempos tan desdichados, u otros términos semejantes, en aquel sentido, se entiende, que muestra repugnancia a la voluntad de Dios. Todo debemos quererlo como es realmente, porque Dios es quien todo lo dispone. San Francisco de Borja, llegando una noche a una casa de la compañía en tiempo frío y nebuloso, llamó varias veces, pero como los padres dormían no se le abrió. Venido el día, manifestaronle a aquellos religiosos el mayor sentimiento de haberle hecho esperar al descubierto, pero les dijo el santo haber recibido en aquel tiempo un gran consuelo, al pensar que Dios era quien le echaba aquellos copos de nieve. 2. En lo que sucede dentro de nosotros. En segundo lugar, debemos conformarnos en lo que sucede dentro de nosotros, como el sufrir hambre, sed, pobreza, desolación, deshonra. En cada una de estas cosas debemos decir siempre, Señor, Vos hacéis y deshacéis como os place, contento estoy, y solo quiero lo que queréis vos. Y esto mismo debemos también responder en aquellos supuestos casos que el demonio a veces nos sugiere en el pensamiento, a fin de hacernos caer en algún culpable consentimiento, o a lo menos para inquietarnos. Si tal persona te dijese tal palabra, si te hiciera tal acción, ¿qué dirías? ¿Qué harías? Respondamos siempre, diría o haría lo que Dios quiere. Y de este modo nos libraremos de toda falta o inquietud. 3. En los defectos. En tercer lugar, si tenemos algún defecto natural de alma o de cuerpo, mala memoria, ingenio tardo, poca habilidad, miembro estropeado, salud débil, no por esto debemos lamentarnos. ¿Qué mérito teníamos nosotros, o qué obligación tenía Dios de darnos una inteligencia más sublime, un cuerpo más bien formado? ¿No podía él criarnos brutos? ¿No podía dejarnos en nuestra nada? ¿Quién se ha visto que recibiese algún don y fuese imponiendo pactos al donador? Démosle gracias, pues, de lo que por pura bondad nos ha dado, y contentémonos del cómo nos ha hecho. ¿Quién sabe si, teniendo nosotros mayor talento, salud más robusta, o más gallardía y gracia nos habíamos de perder? ¿A cuánto su talento y ciencia ha sido ocasión de perderse, llenándolos de vanidad y de desprecio hacia los demás? Peligro en que se hallan más fácilmente los que descuellan sobre los otros en ciencia y en talento. Para cuantos la hermosura y el vigor corporal fue ocasión de precipitarse en mil pecados. Y al contrario, cuantos otros por ser pobres o enfermos, o deformes en su figura se hicieron santos y se salvaron, que si hubiesen sido ricos, sanos, o de bella presencia se hubieran condenado. Y así contentémonos de lo que Dios nos ha dado, en verdad una sola cosa es necesaria, Lucas 10. 42. No es necesaria la belleza, ni la sanidad, ni la agudeza de ingenio solo el salvarse es necesario. 4. En las enfermedades. En cuarto lugar, y muy especialmente es preciso que estemos resignados en las enfermedades corporales, y debemos abrazarlas voluntariamente por aquel tiempo y en aquel modo que quiere Dios. Debemos, no obstante, recorrer a los remedios ordinarios, porque así lo quiere también el Señor.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 Resignarnos luego a la divina voluntad, añadiendo, con todo, no se cumpla mi voluntad sino la tuya que ceguera la de aquellos que dicen desear la salud, no para verse libres de las penas, sino para servir más perfectamente al Señor, observar las reglas, servir a la comunidad, ir a la iglesia, comulgar, hacer penitencia, estudiar, dedicarse a la salud de las almas confesando o predicando. más, pregunto yo, devoto mío, dime. ¿Por qué deseas todo esto? ¿Por dar gusto a Dios? ¿Y qué vas buscando? Cuando estás cierto que el gusto de Dios no es que tú ores, comulgues, hagas penitencia, estudies o prediques, sino que sufras con paciencia aquella enfermedad, aquellos dolores que te envía. Junta entonces tus dolores a los de Jesucristo. Pero lo que me desagrada, dirás quizás, es que estando enfermo soy un miembro inútil, y solo sirvo de carga a la comunidad o a la casa. Más así como tú te resignas a la voluntad de Dios, debes también creer que tus superiores o familiares se resignan a ella viendo que no por desidia tuya, sino por disposición de Dios, causas aquel gravamen a la casa. Pero estos deseos y lamentos no nacen del amor de Dios, sino del amor propio, que va buscando pretextos para alejarte de la voluntad de Dios. ¿Queremos dar gusto a Dios? Cuando nos veamos sepultados en un lecho, digamos al Señor esta sola palabra. Fiat voluntas tua, hágase tu voluntad. Y repitámosla ciento y mil veces. Con esto solo, daremos más gusto a Dios de lo que le diéramos con cuantas mortificaciones y devociones pudiéramos practicar. No hay mejor modo de servir a Dios que abrazando alegremente su voluntad. El venerable padre maestro Juan de Ávila escribía a un sacerdote enfermo, amigo, no entres en cuentas contigo mismo sobre lo que harías estando en salud. Antes conténtate de estar enfermo todo el tiempo que Dios quisiere. Si solo buscas cómo cumplir la voluntad de Dios, ¿qué te importa el estar sano o enfermo? Y en verdad que tenía razón el venerable, porque Dios no queda glorificado con nuestras obras, sino con nuestra resignación y conformidad con su santo beneplácito. Por esto decía también San Francisco de Sales, que más sirve con Dios el padecer que el obrar. Muchas veces fallarán los médicos y las medicinas, o quizás el médico no acertará en conocer nuestra enfermedad, y en estos casos preciso es también conformarse con la divina voluntad, que lo dispone para nuestro bien. Refiérese de un hombre devoto de santo Tomás Cantuariense que, estando enfermo, fue a visitar el sepulcro del santo para alcanzar la salud. Regresó sano a su patria, pero decía después consigo más si esta enfermedad me ayudase a salvarme, ¿de qué me sirve la salud de que disfruto? Con este pensamiento volvió al sepulcro, y rogó al santo que pidiese a Dios lo que fuese más conveniente para su eterna salud, y hecho esto, volvió a recaer en la enfermedad, de lo cual estuvo muy contento, teniendo por cierto que Dios así lo disponía para su bien. Cuenta a sí mismo Sucio que un ciego recibió la vista por intercesión del obispo San Bedasto, pero después rogó en sus oraciones que si aquella vista no era conveniente para su alma, volviese ciego como antes, y después de haber rogado, quedó efectivamente ciego como había sido. Cuando estemos pues enfermos, lo mejor es que no pidamos ni la enfermedad ni la salud, sino que nos abandonemos a la voluntad de Dios para que disponga de nosotros como le plazca. Mas si queremos procurar la salud pidámosla a lo menos siempre con resignación, y condicionalmente si la salud del cuerpo conviene a la salud del alma, de otro modo semejante súplica sería imperfecta, y no será oída, porque el Señor no escucha tales súplicas si no las acompaña la resignación. Al tiempo de la enfermedad le llamo yo piedra de toque para el espíritu, porque en él se descubre de qué Quilate es la virtud que tiene el alma. Si ésta no se inquieta, no se lamenta, sino que obedece a los médicos, a los superiores, y permanece tranquila y resignada enteramente a la divina voluntad, señales que en ella hay un fondo de virtud. Más, que se dirá de un enfermo que se lamenta y se queja de falta de asistencia? que sus penas son insoportables, que no encuentra remedio ni ayuda en su mal, que el médico es un ignorante, y hasta quizás se queja de que Dios aprieta demasiado la mano? Refiere San Buenaventura, en la vida de San Francisco, capítulo 14, que hallándose el santo afligido de dolores extraordinarios, uno de sus religiosos, por pura simplicidad, le dijo, Padre, rogad a Dios que os trate un poco más suavemente, porque parece que aprieta demasiado la mano. Lo cual oyendo San Francisco, dio un grande grito y exclamó, escuchad, si yo no supiese que lo que decís nace de sencillez, no os quisiera ver nunca más, por haberos atrevido a reprender los juicios de Dios. Y dicho esto, aunque muy débil y extenuado por el mal, saltó del lecho en tierra, y besándola dijo, Señor, gracias os doy por todos los dolores que os dignáis enviarme, y aún os suplico que me enviéis más, si tal es vuestro querer. Mi gusto es que me aflijáis sin lástima, porque el cumplimiento de vuestra voluntad es el mayor consuelo que en esta vida puedo tener. 5. En la pérdida de las personas queridas. Asimismo, debemos portarnos en la pérdida que tal vez suframos de las personas útiles a nuestro provecho temporal o espiritual. Muy a menudo faltan en esta parte las almas devotas, no resignándose a las divinas disposiciones. Nuestra santificación no nos ha de venir de los padres espirituales, Sino de Dios. Ya quiere Dios que nos valgamos de directores para la guía del Espíritu, cuando nos los da, pero cuando nos los quita quiere que nos contentemos, aumentando entonces la confianza en su divina bondad, diciendo: Señor, vos me habíais dado esta ayuda, ahora me la habéis quitado, cúmplase siempre vuestra voluntad, mas ahora suplid vos, y enseñadme qué debo hacer para serviros. Y de este mismo modo hemos de aceptar de las manos de Dios todas las demás cruces que nos envíe. Mas, diréis tal vez, estas penas son castigos que Dios envía en esta vida, no son gracias ni beneficios. Si le habíamos ofendido, debíamos de un modo u otro satisfacer la divina justicia en esta vida o en la otra. Por esto debemos decir todos con San Agustín, habrás aquí, seca, no perdones, para que en la eternidad perdones, y con el santo Job, y mi consuelo sería que sin perdonarme, fuese afligiéndome con dolores, Job 6, 10. El que ha merecido el infierno, debe consolarse al ver que Dios le castiga, pues esto debe animarle y hacerle esperar que Dios quiera librarle del eterno castigo. Digamos, pues, en los castigos que Dios envía, lo que decía el sacerdote Elí, es el Señor. Haga, pues, lo que parezca bueno a sus divinos ojos. Libro primero de Reyes 3, 18. 6. En las desolaciones de espíritu. Debemos, además, estar resignados en las desolaciones de espíritu. Suele el Señor. Cuando un alma se entrega a la vida espiritual, llenarla, colmarla de celestes consolaciones para despegarla de los gustos del mundo, pero después, cuando la ve más arraigada en la vida del espíritu, retira su mano para probar el amor que le tiene, y ver si le sirve y ama sin paga acá en la tierra de gustos sensibles. Mientras se vive, dice Santa Teresa, no está la ganancia en procurar gozar más de Dios, sino en hacer su voluntad. Y en otro lugar, no consiste el amor de Dios en ternezas, sino en servirle con fortaleza y humildad. Y en otro pasaje, con aridez y tentaciones prueba Dios a los que ama. Agradezca al Señor el alma cuando se ve acariciada con dulzura, mas no debe afligirse e inquietarse cuando se ve abandonada en desolación. Preciso es tener mucho cuidado en este punto, porque algunas almas, sintiéndose áridas, piensan que Dios las ha abandonado, o que no hace para ellas la vida espiritual, y así dejan la oración y pierden todo cuanto han trabajado. No hay tiempo más precioso para ejercitar nuestra resignación a la voluntad de Dios, que la ocasión en que se experimenta aridez de espíritu. No quiero yo decir que no sintáis pena en veros privadas de la presencia sensible de vuestro Dios. Semejante privación no puede dejar de hacer sufrir al alma, cuando el mismo Redentor se lamentó de ella desde lo alto de la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46 más en medio de la pena, debemos del todo resignarnos a la voluntad del Señor. Todos los santos han padecido estas desolaciones y abandonos de espíritu. Qué dureza de corazón es la que siento, exclamaba San Bernardo, ningún saber encuentro en la lección. Ni me place el meditar, ni el orar. Por lo común los santos han probado más aridez que consolación de espíritu. Estas consolaciones sensibles no las concede el Señor sino muy rara vez, y tal vez a las almas más débiles para que no se arredren en el camino espiritual. Las delicias que hacen parte de la corona del premio se las guarda para el paraíso. La tierra en que habitamos es lugar de adquirir méritos por medio de los sufrimientos, el cielo es el lugar de las mercedes y de los goces. Así que en este mundo lo que han deseado y buscado los santos no es el fervor sensible con el gozar, sino el fervor de espíritu con el padecer. Decía el venerable Juan de Ávila, O oh, cuánto mejor es estar en aridez y tentaciones con la voluntad de Dios, que en la contemplación sin ella. Dirás tal vez, si yo supiera que semejante desolación viene de Dios, estaría contento, pero lo que me aflige y me inquieta es el temor de que venga por culpa mía, o en castigo de mi tibieza. Pues bien, quitad la tibieza y poned un poco más de celo. ¿Acaso porque os halláis en alguna oscuridad de espíritu, queréis por ello inquietaros, dejar la oración, y labrar así vuestra desgracia? Acepta cristiano, la aridez por castigo, como tú dices. ¿Y este castigo quién te lo envía? ¿No es Dios? Acéptale pues, como castigo que tienes muy bien merecido, y únete estrechamente con la divina voluntad. ¿No dices tú que eres digno del infierno? ¿Por qué pues te lamentas ahora? ¿Mereces acaso que Dios te envíe consuelos? conténtate pues del modo con que te trata Dios, prosigue la oración y la senda que has empezado, y teme de hoy en adelante que tus lamentos no provengan de poca humildad y de poca resignación a la voluntad de Dios, cuando un alma se pone en oración, no puede sacar de ella mayor provecho que unirse a la divina voluntad, diciendo con resignación, Señor, yo acepto esta pena de vuestras manos, y la acepto en cuanto agrada a vos, si queréis que yo sufra esta aflicción por toda la eternidad, contento estoy también. Y así, aquella oración, bien que fatigosa, te ayudará y servirá más que todas las dulzuras y todos los consuelos. Mas no siempre hemos de pensar que la aridez sea castigo, pues muchas veces la dispone Dios para nuestro mayor provecho, y para conservarnos humildes. Para que San Pablo no se envaneciese de los dones que había recibido, permitió el Señor que fuese atormentado de tentaciones impuras, como se revela en 2 Corintios 12. 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me ensalce, me ha sido dado un aguijón de mi carne, el ángel de Satanás, que me abofetee. El que hace oración sintiendo dulzura interior, no hace gran cosa. No tuvierais por verdadero amigo al que solo os acompañase en vuestra mesa, sino al que os asistiese en los trabajos, y sin ningún interés. Cuando Dios envía oscuridad y desolación, entonces prueba a sus verdaderos amigos. Peladio padecía gran tedio en la oración, fue a encontrar a San Macario, y este le dijo: Cuando el pensamiento te dice que dejes la oración, respóndele, yo por amor de Jesucristo me contento de estar aquí a guardar las paredes de esta celda. Esta, pues, debe ser la respuesta cuando te sientas tentado a dejar la oración, porque te parece que pierdes el tiempo, di entonces, aquí estoy para dar gusto a Dios. Decía San Francisco de Sales, que aun cuando en la oración no hagamos otra cosa más que combatir con las distracciones y tentaciones, ya la oración está bien hecha. Así dice Taulero que el que persevera en la oración, a pesar de la aridez, Dios le hará mayor gracia que si hubiera orado mucho con gran copia de devoción sensible. Cuenta el padre Rodríguez de cierta persona que decía que, en 40 años de oración, no había nunca sentido consuelo alguno, pero en los días en que la hacía, sentíase fuerte en la virtud. Más si algún día la dejaba, experimentaba una flaqueza tal que le hacía inhábil para toda cosa buena. Dicen San Buenaventura y Gerson que muchos sirven más a Dios no pudiendo lograr el deseado recogimiento, que si realmente le tuviesen, pues de este modo viven con mayor diligencia y humildad, y de lo contrario tal vez se envanecieran y serían menos fervorosos, pensando haber encontrado ya lo que buscaban. Y lo que decimos de la aridez de espíritu, es aplicable igualmente a las tentaciones. Debemos poner el mayor cuidado en apartar las tentaciones, mas si quiere Dios o permite que seamos tentados contra la fe, contra la pureza o contra otra virtud, no debemos lamentarnos, sino resignarnos también en esto al divino querer. A San Pablo que rogaba, ser librado de la tentación de impureza, respondió el Señor, bástate mi gracia. Y así, si vemos también nosotros que Dios nos escucha en eximirnos de alguna molesta tentación, digamos al Señor, haced. Dios mío, y permitid lo que sea de vuestro agrado, bástame vuestra gracia, pero asistidme para que no la pierda jamás. No son las tentaciones las que hacen perder la divina gracia, sino el consentir a ellas. Las tentaciones, cuando por medio de la divina gracia logramos vencerlas, nos mantienen más humildes, nos hacen adquirir más méritos, nos hacen recurrir a Dios más a menudo, y así nos conservan más distantes de ofenderle, y nos unen más íntimamente a su santo amor. 7. En la hora de la muerte. Debemos finalmente unirnos con la voluntad de Dios en cuanto a nuestra muerte, en el tiempo y en el modo que Dios la disponga. Santa Gertrudis subiendo un día una colina, resbaló y cayó un valle. Preguntáronle sus compañeras si había temido morir sin sacramentos. Respondió la santa, mucho deseo morir con sacramentos, pero prefiero la voluntad de Dios pues estoy bien convencida que la mejor disposición para morir bien es la de conformarse a lo que Dios quiere, y así yo deseo aquella especie de muerte, cualquiera que sea, que sea del agrado de Dios enviarme. Refiere San Gregorio en sus diálogos que los vándalos, habiendo condenado a morir cierto sacerdote llamado Santolo, le dieron libertad para que escogiera el género de muerte que quisiera, mas el santo varón se denegó a escoger, diciendo, estoy en las manos de Dios, y recibiré la muerte que él permitirá que vosotros me hagáis sufrir, no quiero otra muerte que aquella. Agradó tanto al Señor este acto heroico de conformidad, que habiendo aquellos bárbaros determinado el cortarle la cabeza, hizo detener prodigiosamente el brazo del verdugo, y a vista de este milagro, se decidieron aquellos a concederle la vida. En cuanto al modo pues, debemos tener por la mejor muerte aquella que Dios tenga determinada. Salvadnos Señor,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 nada he hecho aún, nada he adquirido para el alma. Más si quiere Dios que ahora acabes la vida, ¿qué harías después, si vivieras contra la voluntad de Dios? Y quién sabe si entonces acabarías con tan buena muerte como puedes esperar ahora. ¿Quién sabe si, maleándose tu voluntad, cayeras en otros pecados y te condenarías? Añádase a esto que, viviendo, no puedes vivir sin cometer al menos faltas ligeras. Por esto exclama San Bernardo, porque deseas una vida en la cual cuanto más vivimos, tanto más pecamos. Y es muy cierto que más desagrada a Dios un solo pecado venial, de lo que le agradan todas las obras santas que podemos practicar. Añadamos a esto, que quien desea fríamente el paraíso, da indicios de poco amor a Dios. El que ama de veras, desea la presencia de la persona amada, y como nosotros no podemos ver a Dios, sin dejar la tierra, de ahí es que todos los santos han suspirado por la muerte para ir a gozar la vista de su amado dueño. Así suspiraba San Agustín, dejadme morir, Dios mío, para ir a verte. Y decía San Pablo, Deseo con ardor la disolución de mi cuerpo para estar con Jesucristo. Carta a los Filipenses 1, 23. Asimismo David exclamaba, Cuando iré a gozar de la cara de Dios. Salmos 41, 3. Y esto mismo desean ardientemente todas las almas enamoradas de Dios. Refiere a un autor que andando un día de caza un caballero, oyó un hombre que cantaba dulcemente, se internó en el bosque, y encontró a un infeliz leproso, medio devorado ya por la lepra, y le preguntó si era él el que cantaba. «Sí, el mismo soy señor», respondió el leproso. «Y cómo puedes», replicó el caballero, «cantar así y estar contento con unos dolores que te van arrancando la vida. Entre Dios y yo señor mío». Contestó el paciente, no hay más muro de separación que este fango de mi cuerpo, quitado este impedimento, iré a gozar de mi Dios. Y viendo que cada día se me va cayendo a trozos, me lleno de júbilo, y canto. 8. En los grados de gracia y de gloria. Por último, aun en los grados de gracia y de gloria, hemos también de conformarnos con la divina voluntad. Debemos es verdad estimar todo lo que pertenece a la gloria de Dios, pero más aún su voluntad. Debemos desear amarle más que los serafines, pero no hemos de querer otro grado de amor que el que haya el Señor determinado darnos. Decía muy bien el padre maestro Ávila, no creo que haya existido santo que no haya deseado ser mejor de lo que era, mas este deseo no les quitaba la paz, pues no lo deseaban por propia ambición, sino por Dios, de cuya distribución se contentaban, aunque les hubiese dado menos, teniendo antes por verdadero amor el contentarse del que Dios les daba, que el desear tener mucho. Lo cual viene a decir, como explica el padre Rodríguez, que si bien debemos andar muy solícitos en procurar la perfección por todos los medios posibles, para que no nos sirva de excusa la propia desidia y tibieza, como hacen aquellos que dicen, Dios me lo ha de dar. Yo no puedo llegar sino hasta aquí. Con todo, cuando faltamos, no debemos perder la paz y la conformidad a la voluntad de Dios por haber permitido nuestro defecto, ni debemos desmayar antes bien levantarnos al momento de aquella caída, humillándonos con el arrepentimiento, y buscando más ayuda en el Señor, proseguir el camino. De la misma manera, aunque podemos desear juntarnos en el cielo al coro de los serafines, no ya por tener más gloria a nosotros, sino para dar más gloria a Dios, y con más intensidad amarle, debemos empero resignarnos a su divino querer, contentándonos con aquel grado que se digne concedernos por su misericordia. Sería además un defecto harto remarcable el desear tener dones de oración sobrenatural, y singularmente éxtasis, visiones y revelaciones. Antes bien aconsejan los directores de espíritu que aquellas almas favorecidas de Dios con semejantes gracias, deben rogarle que les prive de ellas, para que así el alma le ame por medio de la simple fe, que es lo más seguro. Muchísimos han llegado a la perfección sin estas gracias sobrenaturales, las virtudes son las únicas que elevan el alma a la santidad y principalmente la conformidad a la voluntad de Dios. Y si Dios no quiere levantarnos a un grado sublime de perfección y de gloria, conformémonos en todo a su santa voluntad, rogándole que a lo menos nos salve por su misericordia. Y si así lo hacemos, no será corta la recompensa que por su infinita bondad nos dará nuestro buen Dios, el cual ama sobre todo las almas resignadas. Conclusión. En suma, Debemos mirar todo cuanto nos sucede y haya de suceder como dimanado de la mano de Dios. Y todas nuestras acciones debemos dirigirlas al solo fin de hacer la divina voluntad, y hacerla solo porque Dios así lo quiere. Y para andar en esto con toda seguridad, es necesario que nos sujetemos a la guía de nuestros superiores en cuanto a lo exterior, y de nuestros directores en cuanto al interior, con el fin de saber por estos lo que Dios quiere de nosotros, teniendo grande fe en las palabras de Jesucristo que ha dicho. El que a vosotros oye, a mí me oye. Lucas 10, 16. Y sobre todo apliquémonos a servir a Dios en aquella vía por la cual quiere Dios ser de nosotros servido. Digo esto para evitar el engaño de algunos que pierden el tiempo diciendo, si yo estuviese en un desierto, si entrase en un monasterio, si habitase en otro lugar fuera de esta casa, lejos de estos parientes o compañeros, me santificaría, haría tales penitencias, practicaría tales oraciones. Y mientras va diciendo que haría que haría, sufre con disgusto aquella cruz que Dios le envía, y no caminando por aquella senda que Dios quiere, no se hace santo, antes va de mal a peor. Tales deseos son a veces instigaciones del demonio, pues nunca serán según la voluntad de Dios, así que es preciso desecharlas, y animarnos a servir al Señor por aquella única senda en que nos ha puesto. Haciendo su voluntad, indudablemente nos haremos santos, en cualquier estado en que el Señor nos ponga. Queramos pues, siempre solo lo que quiere Dios, pues haciéndolo así, Él nos unirá estrechamente con su corazón divino. A este fin, hagámonos familiares algunos pasajes de la Escritura, que nos inviten a unirnos siempre con la divina voluntad. Digamos con San Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Decidme lo que deseáis de mí, que pronto estoy a hacerlo. O con David, tuyo soy, sálvame, Salmos 118, 94,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 Hagámoslo así también nosotros, y nos santificaremos indudablemente. Sea para siempre amada y ensalzada la divina voluntad, y la bienaventurada e inmaculada Virgen María.